Me como el chocolate, estás pasada, todo está normal, pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas tengo más enemigos con Utsamarian Golden Full plenty, no Parisi New York Full Tattoo Ignore y super cool Muérdete, Bubaloo Personal, tú si no, tu si B, Bubblegum, tu Yo también soy feliz, free for me Lo mejor de todo es que estás ahí Lo mejor de todo es que tienes sí. Tú me encantamos que el chocolate estás basada Todo está normal Pero contigo es anormal sin ti me siento mal, me encantas como el coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas